Hola, muy buenas de nuevo a todos. Ya estamos aquí de vuelta. Vamos a tener nuestra última ponencia eh, antes de la mesa redonda, que tendrá lugar después, a continuación. Y se titula Monitor Monitorización de los frentes de explotación del sector tercero de la mina romana de las médulas y su relación con los efectos ambientales. Va a ser presentada por don Gumersindo Bueno Benito, director general de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, es licenciado en Derecho, máster en Dirección de Proyectos y cuenta con una amplísima experiencia en Dirección de Proyectos relacionados con Patrimonio Cultural. Y por último eh, tenemos a doña Jimena Martínez Quintana, que cuenta con una amplia trayectoria asimismo como directora de la, de la Fundación Las Médulas. Bueno, y sin más, eh, os paso la palabra a ambos y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias, eh al Ministerio por invitarnos y por organizar estas jornadas tan interesantes. Disculpad, os vamos a pedir disculpas también por la, bueno, pues por, por el inconveniente técnico que hemos tenido antes, que no, no se pudo conectar en el momento que correspondía y bueno, ya sabéis que a veces estas cosas, cuando los ordenadores se ponen a reiniciar, nos vuelven locos y siempre lo hace cuando tenemos más prisa. Bueno, Disculpad, simplemente yo quería introducir la labor que se está haciendo y dar paso... A Jimena, eh, Enrique Gilarrán no puede participar porque está, eh, le ha surgido un inconveniente y bueno, Jimena nos contará un poco la, la situación en, en el sector de la mina romana de las médulas. Como sabéis, las médulas son producto de la acción humana, es una cantera abierta eh, fruto de, de los intensos trabajos de explotación para la extracción de oro que se realizó en el Bierzo, en, en todo el Bierzo está lleno de de minas romanas que utilizaban diversas técnicas, pero la más conocida es la zona de las médulas, donde además, pues, bueno, pues como, como sabéis, es patrimonio mundial, se, se hizo la declaración ya hace una serie de años y, y desde entonces pues, tiene una afluencia de personas a visitarla muy importante. Como es un, un espacio natural, un paisaje antropizado y resultante de una labor de destrucción continua, eh, ciertas estructuras están en unas condiciones de fragilidad. Estas estructuras, eh, que son los frentes de explotación, digamos aquellas zonas donde se producía la rotura a través de, de la, del uso del agua de las tierras, de las arcillas, de, las, de los conglomerados que componen esa, esa zona, pues eh, eso hace que actualmente tengamos estructuras que no son muy estables y que fruto de, de la continua eh, hidratación y secado en las distintas estaciones del año se producen unos efectos de contracción y, con, y bueno, se ha hablado antes también de arcillas se ha hablado de de los procesos erosivos y todos estos procesos erosivos lo que generan es una permanente caída de elementos de los frentes. Esto no pasaría nada si se está en un paraje natural sin mayor concurrencia de personas, pero dado que las médulas es un espacio en el que habitan, en el que pasan por allí unas 200.000 personas al año, pues eh, ha hecho eh, que surja la voz de alarma. Hace tiempo ya se hizo un estudio de los de las caídas, eh, de las zonas que podían engendrar algún peligro para los visitantes, pues se producen desprendimientos, caídas de forma tradicional y forma eh, habitual y se hizo hace años una, un, una labor de, de análisis en el sentido de calcular las zonas de caída y calcular las zonas de rebote. Básicamente, varias zonas que son de las más concurridas, eh, la Encantada y la cuevona donde entra la gente hasta dentro, pues están en esas zonas de, de caída haya rebote. Esto, este, conocer esto, pues lo que nos hizo es eh, retomar el asunto y con la Fundación Las Médulas, que, que, cuya representante aquí es, es Jimena Martínez, pues eh, lo que pusimos en marcha fue un proceso de monitorización, de monitorización de los frentes para eh, analizar, estudiar cuáles eran las pérdidas que se producían año a año. Y básicamente es lo que va a contar Jimena. Así que, sin más, yo le doy el paso a, a Jimena y, y que ella explique adecuadamente todo el proceso técnico que se ha desarrollado. Hola, buenas, eh, buena, buenos días a todos. Eh, pedir igual que, que el, el director disculpas por bueno, el problema de conexión, ha sido, ha sido mío, que el ordenador se había puesto muy lento y he tenido que reiniciarlo. Eh, eh, queremos eh, compartir con vosotros esta experiencia de, de monitorización de los frentes de explotación del sector 3 de una zona muy concreta de, de las médulas. Como bien ha explicado Humersindo, eh, las médulas es un paisaje cultural con una gran amplitud eh, territorial de carácter patrimonial eh, sin embargo, eh, lo más conocido quizás sea esto que, que, que vemos en la imagen, la zona del sector 3 de la mina, que es la última zona de explotación antes de que, de que se abandonara a principios, a finales del siglo II, principios del siglo 3 y que dejó un proceso de abandono minero eh, que ha seguido su deconstrucción hasta, hasta la actualidad. O sea, tenemos un, una serie de de galerías de zonas de explotación que no fueron, no se, no se llegaron a explotar, no se sabe si porque se, coincidiendo con el, la crisis del imperio romano se dejan de explotar por el cambio monetario o un fallo técnico, hay una zona eh, de, sin acabar de explotar con una serie de galerías que es en, en la que hemos empezado He empezado a trabajar. Bueno, la mina de las médulas, es. Eh, voy a hacer así una introducción general para que entendáis un poco por qué se produce esta degradación y esta deconstrucción del, del paisaje. La, la mina de las médulas es una mina de, de oro de época romana, ya lo sabéis. Bueno, el, lo que es eh, el bien patrimonial declarado incluido en la UNESCO es algo más amplio porque... Eh, implica la transformación del paisaje de época prerromana a época romana y cómo se cambian los procesos productivos en un territorio muy concreto y que es, eh, hace eh, referencia a lo que sucede en todo el noroeste peninsular en ese momento. Pero bueno, eh, en concreto la mina de, de las médulas y este sector 3 está, eh, es una mina de, de oro, eh, de partículas muy pequeñitas de oro que se, se encuentran suspendidas en un conglomerado, en un conglomerado que es eh, un depósito secundario de arcillas de diferentes facies eh, con granulometría diferente y, y en esa granulometría se encuentran dispersas las, eh, las partículas, ni siquiera son pepitas, son partículas de oro. Eh, cuando en el, en el siglo I empieza la ocupación, la, la Sí, la ocupación de estos territorios, esta ocupación en el noroeste peninsular se produce principalmente por la. Es una ocupación diferente del sur de la península por esta actividad minera que le interesaba principalmente a Roma. Eh, saben, los, eh, los romanos saben que los astures eh, utilizaban el oro eh, y que este, los astures lo recuperaban de los placeres auríferos, de los ríos. Y lo que hacen es remontar los ríos y buscar los depósitos primarios para explotarlos directamente por esa necesidad de oro para la fabricación del de, de nuevo patrón monetario en Roma, que es el aureo, frente al denario que era el de época republicana. Eh, esto hace que, que en, en, durante el siglo I, siglo II y principios del siglo III, todo el noroeste peninsular se convierta en un territorio minero, minero aurífero, aunque la principal mina y la más espectacular es esta de las médulas, que prácticamente la conoceréis todos, y que es tan espectacular por lo poco rentable que era en ese momento explotarla, y evitó que se siguiera explotando a lo largo de la historia, cosa que no ha pasado con otras minas de tanto del norte de Portugal como de Galicia, Asturias y de, y de la provincia de León. Entonces, lo que, lo que tenemos es eh, una mina en la que se, eh, en un conglomerado hay que. Hay que explotarlo para poder recuperar esas pepitas de oro. Y esa explotación se hace medi mediante un sistema que se llama Ruina Montium, que es eh, horadar eh, la montaña en diferentes fases, en, en, como si la montaña fuese una manzana y se la fueran comiendo mordisco a mordisco. Se horadaba, se, se construían pozos y galerías sin salida. Esas galerías sin salida se saturaban de, de agua. Y en el momento que esa base arcillosa ya estaba muy saturada, metían una tromba final de agua que producía una explosión, el derrumbe de la montaña, por eso se llama Ruinamontium, y ya empezaban a trabajar en fino para recuperar esas partículas de oro. Esto lo que nos ha dejado es este paisaje tan espectacular que bueno es lo por lo que más se reconoce. Y no solo este, este paisaje, sino eh, ha dejado todas las estructuras mineras eh, antiguas al aire, entonces eh, este, al ser una zona arcillosa esto implica que tiene una zona minera y arcillosa que sufre una degradación constante por, porque es fruto de la destrucción, o sea, esto no es un patrimonio construido. Su mantenimiento y su conservación son, son diferentes porque es fru, un, un patrimonio fruto de la destrucción y además no está en, en roca, sino que es en un depósito secundario, con lo cual la afección de los agentes medioambientales es mucho más importante que en otras estructuras. Eh, como decía el director, nosotros llevamos tiempo documentando, se sabe, pues ciertas pérdidas de masa en estos frentes, es natural, o sea, es fruto de la destrucción, el, el, lo que son depósitos de agua, canales, eh, galerías de introducción del agua en la montaña, siguen funcionando, eh, por ellos pasa el agua de la lluvia, están amortizados, pero tienen su funcionamiento ordinario. Entonces, todo eso ha, ha producido en estos 2000 años un gran proceso de erosión, que en los últimos años está, eh, se está viendo como más, eh, más evidente. Eh, por ello, y porque se trata también de un tema de seguridad, no solo de conservación, sino también de, un momentito, de seguridad, nos planteamos hacer la necesidad de hacer un proceso de monitorización, y como veis ahora que pasamos a una segunda fase de este proyecto, y de sensorización de estas zonas. Eh, hemos elegido una zona muy concreta de, del sector 3, Bueno, la amplitud del territorio ya, ya la conocéis, es impresionante, entonces para empezar hemos decidido comenzar por la zona más visitada de, de las médulas, que es este, esta zona que se llama Cuevona y Encantada y el escarpe minero que lo separa, por lo que comentaba Bumersindo, porque es una zona que como veis aquí en las imágenes, la más concurrida de las médulas porque se puede acceder en una ruta muy sencilla a pie y que en mo ciertos momentos del año tiene una afluencia de visitantes enorme y que bueno eh, la gente entra dentro, a pesar de que no está permitido, la gente sigue, sigue entrando y ya no solo se convierte en un problema de, de conservación, sino también de seguridad para el visitante. Eh, estos son lo que veis aquí son las galerías eh, que después de 2000 años, que eran pequeñitas de, de metro y medio, después de dos 2000 años pasando el agua por ellas de forma constante y de forma natural, pues han tenido su propio proceso, proceso eresivo. Como veis hay una cantidad de gente importante. lo que vemos son aquí lo que vemos son los depósitos aluvionarios en diferentes fases de, de deposición, y la, lo que es el conglomerado aurífero, la principal depósito de oro, estaría en esta zona. Entonces, por eso os comentaba que son un, unas facies del Ruina Montium no explotadas, no acabadas de explotar. Es una espectacularidad y una belleza impresionante, como veis, pero además tiene este comportamiento eh, a nivel técnico que es importante controlar. Eh, planteamos un proyecto que nos sirviera, nos sirviera para diferentes. Eh, cuestiones Una, para saber cómo cuál es el estado actual y georreferenciado del, del frente, de las galerías y del escarpe de forma eso, georreferenciada y geométrica. Eh, además queríamos eh, identificar grietas, fisuras eh, y, y, y poder plantear una monitorización del frente de una forma determinada que nos permitiera... Eh, Establecer un mapeo y prevenir riesgos y afecciones patrimoniales. Luego también eh, nos ha permitido, nos ha favorecido la construcción de, de, de cuestiones de gobernanza, de gobernanza del paisaje, de determinar por dónde podrían pasar las personas, cómo tendríamos que hacer para plantear una visita de seguridad, difusión, etc. Lo que tenemos aquí es el sector 3. Y nosotros nos hemos decidido eh, iniciar este proyecto en una zona muy concreta, que es la zona de la Cuebuena y la Encantada, que como os decía, eh, aquí está el Pueblo de las Médulas, en una ruta muy sencillita a pie, por aquí, la gente eh, visita principalmente, este es el principal punto de visita de las Médulas, calculamos que tenga unos 200.000 visitantes anuales. Entonces, bueno, al ser la zona de, de más riesgo para la, para la seguridad del visitante, es donde hemos iniciado el proyecto de, de monitorización del, del frente de explotación. Eh, la cronología del proyecto que sigue en funcionamiento es la siguiente. Hemos establecido unos puntos de control. Eh, que han quedado fijos para poder seguir trabajando en ellos a lo largo de estos próximos años. Hemos hecho una toma de datos sistematizada en, eh, en diferentes épocas del año, o sea, en las diferentes estaciones, eh, frío seco, templado húmedo de primavera, eh, seco con mucho calor en verano eh, y en otoño. Templado húmedo. Y estamos eh, repitiendo esta toma de datos de forma anual para poder eh, sistematizar datos y compararlos. Además lo hemos eh, comparado con los datos bibliométricos pul y de temperaturas del año pasado. Eh, no teníamos eh, El año pasado hemos eh, recurrido a los datos, como veréis después, del, de la IMET, pero la idea nuestra es establecer ahora una, una sensorización in situ de datos pluviométricos y de temperaturas. Y por último hemos hecho un estudio comparativo que es el que nos ha dado muchas pistas de, qué es lo que está, de cómo se están comportando los frentes y qué es lo que está pasando en, en ellos. Bueno, como os decía, la primera fase fue esta, la de establecer unos puntos de... Una serie de puntos de, de referencia, unas dianas, para poder después hacer el escaneado y determinar las zonas de riesgos para a posteriori que empezamos este año hacer una sensorización concreta de esas zonas de, de riesgo. Como veis, bueno, la dimensión del espacio es, eh, es tremenda. O sea, son unas zonas enormes. Aquí está este señor que es muy grande poniendo las dianas. Y, y bueno, por eso hemos decidido dejarlas fijas, no hay mucha afección visual, pero nos favorece mucho el trabajo de, si tuviéramos que ponerlas y quitarlas, las hemos diseñado de, de que se puedan eliminar fácilmente, desenroscar, para poder tener la menor afección visual, pero eh, en este año por lo menos hemos decidido dejarlas para poder mantener y hacer ese escaneo de forma paulatina y fácil en, en poco tiempo. Esta es eh, la red de puntos que hemos establecido entre, entre, todos los, eh, entre todas las dianas. Eh, una vez establecida esta red de puntos, eh, se ha procedido a hacer, eh, ahora ya tenemos cuatro escaneos, teníamos hace unos meses tres escaneos, ya tenemos cuatro escaneos eh, que miden las diferencias entre uno y otro escaneado de forma milimétrica, casi centímetros, casi milimétrica, vamos. Y eh, al establecer comparaciones hemos determinado, eh, se han podido determinar diferentes eh, zonas de erosión y de caída de bloques. Esto es la comparación en, en azul, es la, la acumulación de, la, perdón, la pérdida de masa y en rojo la acumulación de masa. Aquí tenemos la comparación de los dos primeros escaneos que fueron en marzo del no, perdón, en noviembre del 20 y en marzo del 21, los dos primeros escaneos, o sea, hace un año y hace medio año. Y lo que podemos ver en, en rojo es toda esa acumulación de, de cantos rodados, de, de fragmentos incluso que llegan a ser grandes, bloques que se depositan en las laderas y en azul la, la zona de pérdidas de, de masa, que en algunos puntos por la escorrentía que ahora veremos de los depósitos que están amortizados, es una pérdida muy importante, incluso un lixidiado muy grande. Además, nos, hem, nos ha permitido documentar milimétricamente ciertas grietas y zonas de fractura importantes eh, que son las que vamos a sensualizar este, este año. Eh, aquí veis, bueno, lo, esta foto es la primera que se puso, eh, lo que veis aquí en estas eh, líneas son los antiguos depósitos de agua que recogían el agua de los canales, bueno, esto era un, un, un funcionaba principalmente con un sistema hidráulico, la principal fuerza motriz de la mina era, era, era el agua. Entonces, estos, cana, estos depósitos están abastecidos por unos canales, todos ellos están amortizados, sin embargo, siguen recogiendo aguas pluviales. Eh, y estas aguas pluviales siguen filtrándose, bueno, aquí en estas flechas, esta flecha y esta flecha coincide con, el, con un depósito y esta flecha y esta flecha con el segundo depósito. Como veis, hemos, eh, estos depósitos nos han permitido eh, documentar zonas descorrentías de y de lixiviados que incluso se pueden ver en, el, en la propia... en el propio escaneado. En la imagen, esto es una una imagen del escaneo y se pueden ver, o sea, esto nos quiere decir que todo lo que estamos, eh, eh, todo el agua que está re siendo recogida en, en esos depósitos está generando erosión continua. De hecho, por ejemplo, aquí, como veis, todo esto azul es una zona de, lava, de lavado del frente de explotación que se recoge después todo en estas zonas de, de abajo. También nos ha permitido, como decía, documentar grietas de hasta 10-15 centímetros, en el, de desconchones de 10-15 centímetros en el, en el frente de explotación, que tiene, bueno, esto tiene una dimensión de casi 100 metros de, de altura. Y todo ello nos ha permitido documentar y hacer un mapeo de zonas de riesgo y de zonas en las que hay que intervenir eh, de forma bastante bastante rápida. Además también hemos hecho un escaneado del interior de, los, eh, de las galerías, esto bueno, lo que os comentaba antes, esto en origen sería una galería de un metro y medio de, de altura, esta es la que estábamos viendo en la imagen anterior. Entonces vemos que todo lo que es eh, la escorrentía interior ha creado ciertas eh, dolinas, de hecho eh, Aquí hay lo que hay es un desplome enorme de una dolina, o sea, esto tendría que estar cerrado y en algún momento de la historia ha desplomado y se ha creado aquí una acumulación de depósitos. Esto nos ha permitido, todo el escaneado nos ha permitido documentar una nueva zona de, de desplome, que es esta que se está iniciando. Aquí hay un depósito arriba que está escurriendo agua y está favoreciendo el que se cree una dolina que con los años, no sabemos cuántos todavía, eh, va a generar un desplome, lo mismo que en este caso, y una acumulación aquí abajo. Eh, todo ello eh, nos ha permitido, hemos querido compararlo con, con las tablas de datos climáticos del municipio de, de Carucedo, eh, que es donde se encuentran las médulas. Pero Carucedo no tiene estación climática, o sea, lo que tenemos, la más cercana que tenemos es la de Ponferrada, estos son los datos de Ponferrada del año de 2020, y esto nos ha llevado a pensar que lo que necesitamos es establecer una sensorización concreta de, de, de toma de datos in situ, de temperaturas y de datos pluviométricos para poder hacer, eh, comparar esos escaneos y ver cómo avanzan y cómo, cómo evolucionan. Bueno... Eh, en, eh, se ha documentado una pérdida de masa total en, entre el primer y el tercer escaneado, o sea, en nueve meses de, eh, de, 50, y, de, de 50 metros cúbicos de pérdida de masa en una zona muy concreta, eh, en, en, en un punto muy concreto. Eh, continuamos el proyecto de, de la siguiente manera. Seguimos con la toma de datos y tal cual la tenemos, o sea, vamos a continuar trabajando en esta zona que es la más afectada, pero nos parece muy importante eh, ampliar los puntos en los que, que, en los que tenemos que trabajar, porque no son los únicos puntos muy visitados. Tenemos eh, la Galería de Orellán, que yo me imagino que muchos de vosotros conocéis, las Galerías de Orellán son una zona de acceso casi seguro de todo el que visita las médulas, son unas galerías de explotación que están eh, eh, como recurso turístico puestos en funcionamiento y que tienen una orden de visitas de 130.000 visitantes al año. Entonces, eh, el siguiente, la siguiente intervención que vamos a hacer, aparte de continuar con estas son en estas galerías de Orellán, en las galerías de Reirigo y en la Cueva Palombeira. Esta documentación nos va a servir pues, para hacer un tener un escaneado de precisión de, de qué es lo que está cómo están las galerías a día de hoy, porque sabemos que siguen teniendo pérdidas de masa, y luego ese escaneado continuado y esa monitorización con sensores nos va a permitir establecer, saber cómo se comporta el frente, cómo se comporta eh, el macizo en el que está el frente y qué es cómo va a evolucionar y qué es lo que nos vamos a encontrar con el, con el tiempo. Además, eh, os, como os comentaba, hemos eh, considerado oportuno hacer un proyecto de Sensorización meteorológica, o sea, establecer en diferentes puntos de, de la mina de los que estamos trabajando en estas cuestiones y que son eh, puntos eh, de interés para la conservación preventiva y también para la seguridad del visitante, unas estaciones, unas pequeñas estaciones meteorológicas que nos permitan después establecer comparaciones directas entre la. la las pérdidas de masa que, re, que, que documentamos en los escaneados y en la sensorización con las pérdidas de con, con los datos cubriométricos y, y de temperaturas más concretos que no sean los de Ponferrada, sino que sean exactamente los del punto en los que estamos trabajando. Además, también se están estableciendo eh, y esto nos parece muy interesante, acciones de control en la visita con el fin de favorecer una visita segura. Eh, esto que veis aquí es el frente de explotación y aquí como podéis ver, pues por ejemplo, aquí esto es un, una concha de, de macizo que es la que os explicaba que hemos eh, documentado una grieta de 10 ya de 10 centímetros, de hecho hay anidación de pájaros detrás, entre la grieta y el colchón, y que es uno de los puntos que vamos a sensorizar ahora enseguida para, para ver cómo evoluciona esa grieta, qué, qué, qué comportamiento tiene y, y anteced tomar antecedentes antes de que, de que haya un desplome. Estos, los desplomes son naturales, o sea, sabemos que existen, sabemos que han existido, se han documentado a lo largo de la historia, porque sí que es verdad que en el... Que los, eh, en los libros de, de las iglesias, principalmente en la iglesia de las médulas, se documentan eh, situaciones de este tipo, de desplomes, de caídas, que son naturales, propios del proceso erosivo, natural. Pero si nos podemos, eh, si podemos eh, tomar conciencia antes de lo que va a pasar, pues es mucho, mucho mejor. La visita se venía haciendo por un caminito que venía, como habéis visto en la imagen, que viene aquí al borde del escarpe y que recorre tanto la, esta es la Cuebona como la Encantada que está aquí a la vuelta y eh, en verano ya con los datos eh, sobre la mesa, con la evolución, la pérdida de, de masa que se preveía, la, los cantos sabiendo esos cantos rodados, cuánto rebotan, hasta dónde llegan y el peligro que pueden suponer, este camino ya se, se clausuró, se puede hacer una visita desde, guiada desde esta zona que permite una visión un poco sesgada, pero la comprensión sintética de lo que se está viendo y entre lo que nos planteamos como acciones para el 2022 es el planteamiento de una pasarela Ahora veremos más imágenes. Una pasarela que en zona segura, o sea, alejada de esas zonas de desplome y de rebote, permita eh, tener una vista completa y una vista eh, integral de todo lo que es el frente de explotación y comprender que es el, cuál es el proceso de, de ruinamontium con una tanto con documentación en con una visita virtual, como con documentación en panelería tradicional, eh, comprender todo el escarpe, tanto sintética como estéticamente, desde una zona segura. El proyecto que se plantea lo, lo va a desarrollar la, lo, lo plantea la Fundación Las Médulas y, y lo va a desarrollar la Junta de Castilla y León, y es una, eso fuera ya de estas zonas de peligro, este es el camino que os decía, aquí es donde se ha clausurado, fuera de estas zonas de peligro al borde del escarpe es una pasarela eh, con una plataforma de visita y una, una escalera de, de evacuación. Es una plataforma eh, que permite una visita segura y una visita además que favorece eh, la visita de personas con, con discapacidad física es sobrelevada, va a quedar a la misma altura que el camino y eh, va a quedar integrada en, en, en la vegetación visual. En esto, en toda la sensorización, estamos trabajando también en la recogida de datos pluviométricos, en la ampliación de los espacios, eh, sobre todo en la ampliación de, de esta perspectiva del, de cómo la, el cambio climático y... Puede afectar en este proceso de erosión, en acelerar este proceso de erosión que es natural y que es histórico y que está documentado, pero que consideramos que en los últimos años ha, ha aumentado, sobre todo porque el, la, la forma de, pluviométrica de, de recoger los, los efectos del frío y el calor han acelerado esta del frente de explotación y tener los datos a pie de a pie de bien nos resulta imprescindible para compararlos y para poder establecer parámetros de, de, de afección y bueno esta es la, el principal lo principal en lo que estamos trabajando en estas tres cuestiones en, en la gobernanza en poder hacer una visita segura en poder ofrecer una, una alternativa a un recurso patrimonial de primer orden y que, y que, que, que está degradándose, el poder establecer eh, premisas de, de conservación preventiva acordes con, con el bien y acordes con el cambio climático y tener también una documentación fiable de un espacio tan grande como es un paisaje cultural, una documentación milimétrica del, del territorio, de los frentes, a 2021 y 2022 que hasta ahora no se, no se tenían. Y por nuestra parte esto es, eh, es todo lo que queríamos presentaros de este proyecto en el que seguimos trabajando y que esperamos que dé, dé frutos tanto para la conservación como para la visita segura al territorio. Muchas gracias, Jimena, por tu intervención y por haber compartido con, con nosotros el proyecto de monitorización de, de este frente, ¿no? que es un, un gran reto, muy centrado, como veo, en la seguridad del, del visitante y, y en mantener esa comprensión integral del, del Ruinamontium, ¿no? Que, no, que no podemos perder. Y, y bueno, pues ha, ha quedado también claro que es fundamental el establecimiento de la toma de datos y documentación menorizada y, y realizar la realización de los estudios comparativos ¿no? y, y todo ello pues encaminado a la prevención ¿no?